¿Y qué pasa si te comí un Kinder sorpresa en Semana Santa? ¡Qué lindo! ¡Hey guys! Ok Fin de semana santo de este año 2017 y me acaban de pedir los datos porque se están pidiendo a todas las personas que estacionan la bicicleta ahí donde acabo de mostrarles me dicen no, es que pucha por los robos y yo, necesitamos los datos y bla bla bla Hoy han, le han reclamado mucho porque en verdad creo que si yo decido dejar la bicicleta ahí si me la roban es hueá mía es como la estoy dejando firmar a una reja pública me dice no, en realidad no es porque se ve feo y no queremos que se siga haciendo nada. Últimamente no estoy grabando a la hora del almuerzo, pero hoy día es un día especial. Voy a juntar con la Monza y la Su a comer comida mexicana. En mi nuevo lugar favorito para comer comida mexicana. El Mexa. Yes que me emociona porque es súper rico y lleva unos chocolates para nada, no, para chiquines Uf, me llegó un cacho justo a la hora de salir pero no, no, no, no ah. Bueno, terminamos de grabar a lo loco. Tuvimos unos problemas técnicos. Así. Pero estamos aprendiendo. ¿Están qué cosas? Eh, Pero se le bien, bien. igual. Sí, Entonces, sí. Lo importante sí. es que lo hicimos con un y bonito para ustedes. Yes. Luego, ahora, seguir seguidor de este hermoso. ¿Cómo? Ay, muchas gracias. Es que Basti me, me quiere mucho. Adiós. A pesar de los problemas técnicos, ya nos preparamos que le ayuden a ir a Valparaíso. Hey, ¡Ya estamos en Valpo! Tuvimos problemas técnicos en Aloroco Radio Esta mañana creo que... Esta mañana grabé un montón de, de material que quedó sin sonido porque no cambié las configuraciones de la cámara. Pero justo, justo, justo ayer leía un artículo de una infante de marina de los Estados Unidos que escribió un libro que se llama Spark que habla sobre eh, la filosofía del infante de marina el cual dice improvisar, adaptarse y vencer. Frente a todos estos errores técnicos lo único que es improvisar y adaptarse. Y si no vences hoy vencerás la siguiente vez. Tengo la fortuna de darme el lujo de yogarme una y otra vez De hecho, eh, esta es como la segunda vez que grabo esta línea Ahora voy a editar y estamos en Valparaíso Descansando el fin de semana largo Y ese es una Monse durmiendo Estoy súper linda durmiendo aún Y al otro lado están las chiquillas conversando No para. Yo me serví unos taquitos y la quita se sirvió unas cuentas. Unas cuentas. Entonces la...